Hoy llegamos a Jumbo Valle del Cauca y venimos a conocer una historia que pareciera no tener final. Ella es Claudia y se encuentra pasando por una situación muy difícil. Su hija Carol, a su corta edad de 16 años, se ha tenido que enfrentar a una dura realidad, diferente a la de muchos jóvenes de su edad. Un accidente con una cuerda eléctrica ha cambiado el rumbo de su vida y hoy Vamos a conocer detalles inéditos de la vida de Carol, una joven que lucha por recuperar su vida día a día. El 22 de mayo, que fue el accidente, yo estaba acá en la casa con mi hermano, mi padre y mi mamá, acá en la piscina, justo aquí donde estoy, y ya no nos habíamos entrado, nos habíamos secado y cambiado. Mi padrastro me pidió el favor si sí pueda subir el cortinero al tercer piso. Entonces subió mi padrastro junto con el bebé y mi mamá. Y yo atrás con el cortinero. Y ahí fue donde el cable central del poste hizo arco. Eso fue terrible. Yo, yo me subí en ese momento. Yo me subí porque yo oía los gritos de mi hija. Un estruendo fue la energía ese día. La casa cimburó pues yo me subí voy a echarle mano a mi nieto, porque pues mi nieto estaba ahí encerrado y, y yo no pude hacer nada porque yo no, no estaba en ese momento, porque si, si yo me subo allá, también me había quemado, porque pues yo iba a echarle mano a todas dos, y cuando yo baja mi nieta es en el suelo, cuando la van bajando. Ese día yo estaba en el tercer piso con mi esposo, mi bebé de un año y medio, cuando yo escuché algo muy fuerte, era la niña que se estaba pasando eh, pues, la electricidad con ese cortinero. La verdad no me percaté pues, que era como tanta la magnitud del accidente. Bajé a Socorrela pues, porque yo pensé que se iba a caer al primer piso. Ella cayó en el segundo piso, en, aquí en el balcón de la casa. Y empiezo a gritar, a gritar, pues que me ayuden. Yo dije, no, pues no me pasó nada, yo me tocaba. pues dije, no me pasó nada, empecé a gritar, a gritar, que me ayudaran. La gente le da miedo como meterse acá a la casa porque pensaban que estaba pues como con electricidad pero gracias a Dios pues vino el primo de mi esposo, socorrió la niña, ella salió súper mal de acá, eh, ya nos llevaron al hospital de acá de Jumbo, nos dieron los primeros auxilios, eh, las dos manitos se le hacen una cirugía, le dejan las heridas abiertas y ella una entra a una UCI, pues la verdad no nos apostaban nada por ella en la UCI, eh, no. Antes de mi siguiente practicaba el deporte de balonmano, era Selección Jumbo y Valle. Eh, recientemente habíamos viajado a Envigado, quedamos de cuartas y una semana antes de la siguiente jugamos como Selección Jumbo acá en la sexta con Cuando a mí me, me comentaron de que le iban a importar las manetas, pues eso fue horrible ya pues uno como como abuela uno no consiente nada con, con los nietos porque según uno uno quiere más los nietos que ni a los ni a los propios hijos eh, ya después ya nos reúnen a, al papá y a mí nos dicen lo que había que hacerle el papá pues no lo aceptaba el papá sí le dio más duro entró en shock el papá decía que le eran dos semanas más para esperar que si de pronto los tejidos, eh, los nervios de los bracitos, de pronto pues un milagro ocurría y pues ¿por qué no? Uno decía que no iba a ocurrir, pero ya ya ya la habían hecho todo, o sea, ya ella la habían hecho todos los exámenes, todo, pero nosotros no contábamos que le cayó una infección y tuvimos que decirle antes de las dos semanas. Yo ya venía hablando con ella casi todos los días, por las noches, que nos quedamos ya solitas pues sin visita, ya empezábamos como a hablar y a tocar el tema, y cuando ya llegamos ese día le, le contamos y ella lo, lo que hizo fue decirnos, voy a poder jugar, voy a poder graduar, voy a poder seguir con mi vida, voy a tener unas prótesis eh, buenas. Y pues ahí estamos luchando, haciendo actividades para recoger fondos para poderle comprar las prótesis que la niña necesita. Pues ella no es una deportista de balonmano, entonces pues... Hay que apoyarla en lo que más podamos. Pues no estoy estudiando por el momento, pero acabo de presentar el IFES y es, aprendí a, a pasar las hojas de los libros con los pies. Mi sueño es poder graduarme y entrar a la Escuela Nacional de Deporte a estudiar preparador físico y voy a empezar a entrenar atletismo y tengo un mundial en diciembre. Solamente le pido a mi Dios que se haga realidad para las plotes de, de mi nieta, para que ella siga con su deporte, que es lo que ella más desea. Y que Dios me la proteja de todo mal. En estos momentos tenemos la ayuda de un médico biónico, el cual sabe el caso de Carlos Bastías. Él es colombiano, pero la empresa la tiene en México, que se llama HAT ese médico nos va a hacer las manos biónicas de nuestra niña pero eh, posiblemente tengamos que viajar a México a que la mire, la revise, la formule y todo y pues no contamos con los recursos eh, que se necesitan para el posible viaje pero yo sé que con la ayuda de Dios y de todos ustedes lo podemos lograr eh, Muchachos de antemano muchas gracias por venir acá a Jumbo Valle eh, por tomarse pues su tiempo, mil gracias. Dios los bendiga por estar acá por esta bonita causa de Carlos Vázquez y a todos ustedes que están viendo este video, eh, muchas gracias primeramente. Eh, los invito a que nos ayuden. Eh, cualquier cualquier donación es válida, no importa eh, los ceros que tenga. Eh, muchas gracias de antemano. Hoy es por mí, mañana por ti. Dios los bendiga. Bueno familia, esta fue la primera parte de esta historia, espero que les haya gustado. Con Carol aquí en Jumbo Valle del Cauca, a todas las personas que quieran hacer parte de esta donatón familia, por aquí vamos a dejar un número de cuenta, vamos a dejar un número de contacto para que las personas puedan venir hasta acá, puedan donar o que hagan sus consignaciones bancarias. ¿Listo? Carol, ¿qué tienes para decir? No, nada, pues muchas gracias por estar aquí y a todas las personas que me pueden ayudar, se sí les agradece mucho. Este fue el video de hoy, espero que les haya gustado, es una historia bastante impactante, una historia real, una historia de vida, y viene la segunda parte familia, viene la Donatón en la ciudad de Cali, entonces para que todos estén pendientes familia, soy DJ Broly y nos vemos en un próximo video.